Señoras y señores, Apple le hace un cariño a la productividad de sus usuarios con el iOS 15. Sí, tenemos por fin focus con presets, con personalización y esto me encanta. Ahora vamos a poder personalizar a todo nivel esta característica. Vamos a permitir que ciertas personas nada más eh, pues nos envíen mensajes, llamadas, podemos filtrarlo. Todo Apple va a ser nuestro escudo protector para la productividad. Me gusta mucho en esta primera versión todo el nivel de personalización que ofrece este feature nuevo. Y esto me encanta porque incluso nos permite notificarle a las personas cuando estamos en nuestras horas de un foco o un enfoque profundo. No solo esto, sino que vas a tener la posibilidad de esconder los baches de notificaciones y personalizar las pantallas de tu celular para solo ver las aplicaciones que tú quieras en determinado momento. Vas a poder modificar la apariencia de la pantalla de bloqueo de tu celular, entre otras cosas. Me encanta que incluyen automatización por fecha, por hora, por día de la semana... Esto es espectacular, no solo eso, sino que también agrega por localización o tu ubicación, también por aplicación que estés utilizando, puedes activar estos presets o perfiles determinados, tienes Do Not disturb tienes también el personal, tienes el de Sleep, para que cuides tu patrón de sueño, y tienes el de Trabajo, que está genial, porque solo vas a dejar lo que necesites, y aquí puedes crear más, tienes otros, Fitness, mira este del Reading, lo puedes utilizar como está, o lo puedes modificar, puedes filtrar por una persona en particular, de la cual quieres recibir las llamadas, para que no... Te reclames, pues. Puedes hacerlo por grupos. Es decir, esto es genial. Apple se convierte en el escudo protector de tu productividad. Esto me encanta. Me encanta que Apple esté apostando por temas productivos. Por fin que estén incluidos como algo nativo a su sistema. Fíjense que ahora cuando yo vea todo esto y esté leyendo nadie me va a poder molestar y también podemos utilizar algo que se llama smart automation que va a detectar nuestros patrones de conducta todo esto está en los settings pero también está en esta pantalla principal donde puedes prender y apagar cualquier setting con un par de movimientos de tu dedo índice y no solo esto desde aquí también puedes crear perfiles nuevos vamos a crear un perfil nuevo que va a ser personalizado porque Luna, mi perrita, merece su espacio y aquí me permite modificar el icono, me permite modificar el color, el nombre y crear las condiciones para cuando quiera tiempo de calidad con mi familia, con mi mascota, con mi pareja etcétera. Gracias, Apple, desde mi corazón de coach de productividad por este feature. Espero que lo disfruten. Está en la nueva versión del sistema operativo iOS 15. ¿Ya lo descargaste? ¿No lo has actualizado? ¿Pues qué estás esperando? Tienes que mantener tu enfoque para que seas siempre más productivo. Yo soy Olga Semoret, mujer cronopio, y gracias por llegar al final de este video.